Reducida a escombros, quedó la vivienda de Sonia Acosta luego de que su expareja, a quien identifica como Moreno, la quemara, según el denunciante, porque se negó a continuar la relación amorosa. Yo que me había en la casa. ¿Que te la iba a quemar? ¿Cómo se llama el amigo? Eh, eh, Moreno. Moreno. ¿Moreno? Sí. Eh, entonces, fue todo lo que quemó la casa. Todo ¿A qué fue? Pues? Como la ocho y pico Yo tenía los, la, la, la cama, los trates y todo. La vivienda ubicada en la sección de San Felipe del municipio de Pimentel ardió en llamas en horas de la noche, tal y como se observa en las imágenes. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.